Hola, hola, buenas a todos, aquí somos comentando Un día más a la taberna y hoy Volvemos con The Spirit and the Mouse. Vamos Ahora a ir a la zona Norte que ya hemos recuperado bueno, Ya hemos recuperado, ya hemos ganado nuestros Poderes Y ya podemos Vale, ahora Lo teníamos en CD Y ya podemos viajar A esa zona norte para ayudar A más gente, así que Vámonos para allá. Con esto bajamos, ¿no? al final del todo creo que es sí, justo. Y, y nada, vamos a utilizar esa esa conversión eléctrica justo para para ver ya cómo podemos explotarla de aquella forma, ¿vale? Uy que, o sea, me resulta un poquito incómodo tener en el control, pero me sirve. Venga, a ver, vamos para allá. O es que como tampoco tenemos forma de viajar más rápido aún. A ver, ¿qué, qué personitas. Necesitamos ayudar a cuatro personas, eh. O sea, es mucha gente. ¡Uy! ¡Ratona! La entrada de nuestra ciudad hasta el final de la calle principal. Vale. Vale, justo que están obras. Hay una pequeña advertencia para ti. Buah. O sea, Dicen que el norte de la ciudad es mucho más grande que esta zona. Usa el mapa y así no te perderás. Vale. Vale, Y creo que por aquí no teníamos zonas de, de estas donde usar la electricidad Subiendo por arriba y tal, en esas sí, pero eh, con calma O sea, ya se hace falta para coleccionables y demás, pues ya volveremos ¿Vale? Ok, perfecto Vale Vale, vale, vale, vale, a ver qué tenemos por aquí Norte de la ciudad, distrito comercial Qué guay, con el agua y todo Ah, está preciosa Una pizzería Será la Michi Pizzería Uy, ¿esto qué es? Informáticos, tú ¿No? Sí, supongo que sí Ah, vale, eh, aquí estamos nosotros Venga a ver qué hay. Ratona. Espero que los Kipniers de esta zona sean más útiles. Bueno, ¿a quién quiero engañar? Buena idea. De cualquier forma, sienta cuatro aldeanos con problemas de con problemas. Buena suerte. Vale. Vale, vale, vale. Pues vamos a ir a por los aldeanos. Y ya como seguramente tengamos que explorar todo. A ver qué pasa aquí. No toques las lámparas. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Eres un hermano pequeño e insufrible. Te juro que no he tocado nada. De todas formas, solo son lámparas antiguas y polvorientas. ¿Qué importancia tiene? Uy, se va a enfadar. Esas lámparas son antiguas y muy valiosas. Y mañana vienen unos clientes importantes a comprarlas. Ah, qué ganas tengo de que mamá vuelva a sus vacaciones para que te puedas ir a casa con ella. Qué mala eres, Juliette. Espero que a tus clientes no les gusten las lámparas y, y que tu tienda quede embrujada por espíritus malignos. Ahora se va a la luz. Lo siento, solo te estoy pidiendo que te guardes las manos en los bolsillos y que no toques nada más. Pero te lo juro, no he sido yo quien ha apagado la lámpara. Tengo que terminar de hacer el inventario y después nos vamos a casa. Ya. Me estás intentando asustar, te he dicho que no toques las lámparas. No soy yo, lo juro. Si no he sido tú y no he sido yo, será que un fantasma... No digas tonterías, Julien. Esta noche había una tormenta eléctrica enorme, ¿vale? Uh, vale, ok, hay que subir. Probablemente sea que la fuente de alimentación que hay en el tejado del edificio no funciona correctamente. Sabes de sobra que me da mucho miedo a los fantasmas. Solo quieres asustarme. Venga, vuelta al trabajo. Cuanto antes acabe esto, antes nos iríamos a casa. No obstante, y si. Joder, qué pesadilla. <risas> Fantástico, por favor, no hay nada. Somos inocentes. Se han cagado los dos. <ríe> vale. Vale. Uy, ahí hay una bombilla. Esto está cerrado aún. Eh, me ha costado más llegar ahí de lo que pensaba. Eh. Vale. Bueno, estamos sacando bastante energía, de hecho. Vale, ¿cómo podemos subir? No hay como... Epa, aquí detrás no tenemos forma de subir. Oh. Ah, bueno, vale, sí, por ahí justo. Ah, uh. vale, esto está sin batería. Oh. Ah, vale, esto es para poder atravesarlo. Eh, vale. Es, es un puzzle que resolveremos más adelante seguramente. Aquí, exacto. Se veía venir en la caja, se puesta así del revés. Vale. Uy. Au, o sea, es mi reflejo de la luz en el, en el plástico. Vale, vale, vale. Uh, perfecto. Vale, y con esto no puedo hacer nada, ¿verdad? No. Vale, trazamos. Para arriba, uff. Esa cuerda me está pidiendo... Uy, la cámara que fea hasta aquí. Eh, no, no voy a poder subir, vale. Uff, sí, sí, sí, o sea, está aparatoso, no me gusta nada. Vale. Antes de subir... Vale, aquí no hay nada más. Ok, pues ahora vemos a ver que, de qué va este puzzle. Porque no lo tengo yo del todo claro, ¿eh? O sea, no entiendo las conexiones. Había muchas cajas por ahí. Buah, wow, que bien, vale. Ya puedo rotar. Es que eso de poder rotar la cámara de normal y que ahora no me dejara, me ha dejado un poquito descolocado. Uf. Vale, perfecto. Vale. A ver estos Kiblins. ¿Qué hacen? Al examinarla con detalle, ves su etiqueta Norte tienda. ¿Quieres encenderla? Sí. Error. 30 de energía. Alimentame. Pues hala. Para ti. Claro, y van a faltar los Kiblins. Obvio. Ñam, Ñam, Ñam, Ñam, Ñam, Ñam, Ñam. Empezando en la secuencia de inicio. 50% 90, 98 Hello World No funciona en estos momentos, no se puede encender Fertal Kiblings Vale Sí, aceptamos, aceptamos Inserta mensaje a precio, activando SRS Iniciando SRK Vale, y faltan dos Desactivando el camuflaje. Vale, este que está jugando con los circuitos estos. Pues es este dónde está? Eh, como fuera. Te ofrecemos servicio de rastreo. ¿Vale? Oh. Eh, vale, a ver a dónde va. De todas maneras sea donde sea que me deje, vale, puedo volver a subir. Perfecto. No puedo saltar por ahí, creo Así que vamos a ver si dando la vuelta Vale, esto es mucha energía Uh, vale, ya está Uh, mejora disponible Vale, bueno, ya la pillaremos eh, Vale, dicho esto o oh, visto esto Vamos a ver dónde estaba Ese Hola, oh, no, me he reventado las piernas Vale, no, y aquí nada. Vale, a ver, ¿dónde está ese otro Kibling? Eh, nos hemos dejado algo por ahí. ¿Qué hay aquí? Oh. El cerebro más gordo, tú. Vale, muy, muy, muy, muy bueno este. ¿eh? Me ha gustado. Vale, y ahora, como subimos, no sé si podemos volver a subir por aquí. No, evidentemente, no. Vale, nos dejamos caer. Hay que recuperar a ver dónde están los. Vale, aquí hay una consola de estas. Pero, ¿y el otro? Debe estar arriba. Ah, es que estaba por aquí. Si no me equivoco. Eh. ¿Dónde está el rastre de Kiplings? Vale, rastréame esto, exacto eh, Pues no me ayudas A ver... Vamos a explorar Debe ser arriba Pero es que claro, aún no lo hemos encontrado Ahí arriba no hemos podido llegar aún Pero de todas formas ¿Cómo? Uh. Vale, con este Vale, que aquí no habíamos llegado todavía. Exacto, vale. Tiene sentido. Mm, hola, ¿quién eres? Bueno, ¿Quién eres tú? Ay, que por favor, con un gorrito y las gafitas. ¿Es una ratona que ayuda al luminón? Vaya, ya veo. ¿Qué puede hacer un viejo Kibling como yo por ti? Ay, es un, es un ancianito. ¿Quieres ayudarme? Con gusto aceptaré tu ayuda. Hacía mucho que no veía un espíritu guardiana por estos lares. No diré que no a otro par de manos que me ayuden a arreglar este desastre. La Kiblin Box, que hay cerca de energía a varios edificios, está conectada con varias cajas eléctricas. Cajas eléctricas como esta, ¿vale? Está hasta arriba la tormenta ha habido un cortocircuito en todos lados. Tengo que encontrar el código de seguridad adecuado para cada caja, pero como puedes ver, esto está chulío. ¿No tendrás un momento para ayudar a un viejo Kiblin como yo? Eh, sí, vale, te voy a ayudar. Maravilloso. Pues déjame que te cuentes sobre estas cajas. Tenemos que reiniciar a las 3. Empecemos por esta, ver los tres símbolos, ¿vale? Debería haber una caja en el otro extremo del cable que empiece con... Vale. Eh... Llevo siglos en este negocio y nunca había visto tal maraña de cables. Háblenme cuando hayas dado con el código. Mis piernas no pueden hacer... ¡Holo! Oh, no. Vale, pues seguimos el cable y es esta de aquí nueve nueve nueve ocho vale lo tenemos nueve ay nueve nueve ocho vale confirmamos vale vamos a probar Dale. y por qué quieres ese Sí, este es el código. Sabía que podía contar contigo ratoncita. pero aún no hemos terminado. Vamos a la siguiente caja. Venga. Oh, ahí va bien despacito. Es un cable mayor. ¿Pero dónde va? Ah, vale. ¿Yo puedo coger esa misma caja? Ah, bueno, claro, la activo yo ahora. Uy, ¿y por qué esta no tiene conexión? Que es inalámbrica? Vale, ya voy, ya, voy, ya voy. Vale, maravilloso Venga A ver qué tenemos aquí Pues usted dirá Anda, pensaba que yo nos, ya no se fabricaban De estas funcionan un poco distinto El código de la caja a la caja 1001. Siento molestarte con todo esto Eres muy amable al ayudarme Sigue su cable Y te llevará el código adecuado Espera aquí Este kirchner está muy viejo Para estos trotes What? Claro, estos dos no son. Ostras. Vale, y este cable que va para dónde. LK01. 1001. O sea, vale, ya tengo la caja 1001. Pero, ah, vale, tengo que ver dónde va esta consola. Uh, vale, por aquí Aquí 3, 2, 2, 5 Vale eh, o sea, Vale, si no nos equivocamos es, es esa 3, 2 Dos Y cinco Vale, confirmamos Vale, vamos a probar A ver qué tal Sí, este es el código, sabía que puede contigo Vale, nos falta encontrar una caja y luego podemos descansar Sígueme No sé, no salte Cuidado Vale Muy bueno, vale. Ucho. Estamos bien. A ver qué se cuenta esta caja. Sí, esta será bastante fácil. Este modelo también tan viejo necesita un código que está repartido entre varias cajas. El código final es una combinación de los números eh, rojo, verde y amarillo. Se han pasado de complicado. Más que un sistema eléctrico, parece un plato de espaguetis. Me empieza a dar la espalda. Voy a descansar un poco. Vuelvo a hablarme cuando tengas el código. Vale, vale, pues el rojo. El rojo sube por ahí. Sube para allá. Ah, ah, ah, ah. ah, vale. El rojo es este justo que está aquí. Vale. 02. Importante. Vale. El verde va para allá. Por ahí. Por aquí. Y viene para allá. Ah, vale. Este. 02... 8, vale y el último vale, hay que subir 0, 2, uy uy, uy, uy, uy. 0, 2, 8, sube por aquí A el que va colgando todo el rato por ahí ah, vale, ya es este 0285 Vale, será este, 0, 2, 8 y 5, vale confirmamos, a ver si es este o no, vale, vamos a probar, sí este es el código, vale, bien hecho ratoncita, creo que ya hemos agarrado todas las cajas, aquí el inbox podrá comenzar la secuencia de reinicio cuando encuentres con mi camarada, todo gracias a ti, sin tu ayuda nunca lo habría conseguido. Mi otro comida era quien me tenía que ayudar, pero ha huido. Hay los jóvenes de hoy en día... Bueno, pues ya me voy. Nos vemos. Y saluda aluminón Luminón de mi parte. Uy, qué plano, mamá. Vale, ya tenemos un Kiblin. Maravilloso. Vale, vamos a ver si podemos encontrar el otro. Que estaba como por fuera. Y uh, uy, pensé que vamos más rápido transformados. Al menos me da esa sensación. Vale, ¿dónde estará el otro? Estaba con una repisicu uh, ahí arriba. Pero. ¿Cómo llegamos? Vale, creo que nos va a tocar explorar un poquito. Sí. Sí, sí, sí, sí. Porque está. uy. Oh. Uh. Mmm. Eso habrá que ver. No, no me puedo no, caer. ¿eh? Qué raro. Y claro, con este pasará igual. Vale. Vale, aquí tenemos otra misión Para devolver la felicidad Uy, vale Madre mía, o sea, salto todo esto ¿Dónde estaba la otra? Uy. Vaya hombre Justo me, me dejo caer en la que no toca Vale Aquí Vale, perfecto Uh, otra mejora disponible. Bueno, no sé si es la misma que antes. Vale, vamos a subir y a ver qué encontramos por aquí. Pero parece que esto va a ser... Eh, perteneciente a la Kibling Box de la otra caja. Eh, pues probablemente... Sí, justo. Buah, estas son tres... Vale, pues no Vamos a ver a dónde nos lleva esto Que seguramente será para abajo Perfecto oh. Vale, pues yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Ya que no encontramos a nuestro Otro compañero Kiblin perdido Nos quedamos con la imagen aquí de la michipichería y con esto despedimos el capítulo de hoy Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando De la serie tanto como lo estamos haciendo Aquí en la taberna Y recordad lo de siempre, seguidnos en las redes Que están en la descripción, que comentamos un poquito de todo También tenéis los avisos ahí Bueno, de todo lo que vamos subiendo en TC Y suscribiros Al canal de Youtube, estamos haciendo contenido De calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego, adiós